Señor Fabra, ¿sabe usted que en Alicante sufrimos a una alcaldesa doblemente imputada por delitos de corrupción? ¿Sabe que protagoniza conversaciones telefónicas con el empresario que controla la mayoría de contratas del ayuntamiento y es dueño de los terrenos sobre los que presuntamente se han amañado planes urbanísticos? Señor Fabra, ¿sabe que hace unas semanas miles de personas se echaron a la calle en Alicante para pedir higiene democrática y la dimisión de Castedo? Señorías, que silencio. Sí que lo sabe, señor Fabra, porque, entre otras cosas, usted dijo un medio de comunicación que se avergonzaba. Dígame, señor Fabra, ¿no le parece esta foto una falta de respeto a la ciudadanía alicantina? Dígame, ¿no pudo hacer como hizo el premiado Rey para evitarse esta foto y no ir? ¿Como hizo con usted, que tampoco vino y le rehuyó? Dígame, señor Fabra, ¿esto no significará que le va a pedir a la señora Castedo que se vuelva a presentar? Gracias, señora López. Señor Vicepresidente. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, eh, señoría, el presidente de la Generalitat va a la ciudad de Alacán como presidente de la Generalitat y está en la representante institucional del ayuntamiento de, de Alacán y está en veïns y Beines de la ciudad de Alacant. Y cuando se dona un premio a la monarquía es porque la monarquía es el régimen que hem dotat todos los españoles. ¿A ustedes les agradaría que esos premios se donaren a gente de Cuba, de Venezuela, de México? Pues mire, no. Y si no os agrada, os sentís molt Muchas gracias.